Dentro del año ¿Cómo está todo? ¿Cómo me los trata la vida? ¡Qué lo que! ¡Ay, Dios! ¡Uy! Vamos a pasar un 24 horas juntos oh, Me acabo de despertar Yo ni me he cepillado ¡Ay, Dios! ¿Qué hora es? Son las 11.22 ¡Ay, sí! Déjeme enseñarle Me compré, me compré un iPad Déjenme explicarlo un poco. Porque en verdad yo puse mi video de RD y ya. Eso fue lo único que yo hice. Ya. Y yo no le dije más nada. Yo pensé que mi cargador se me hubiese quedado allá. Y yo no hubiese quedado. Y yo estaba preocupada, mi amor. Porque ese cargador cuesta 60 euros. Y ustedes supieron amor, que los 60 euros había que buscarlo. <risa> los 60 euros había que buscarlo y todo. Entonces, no había 60 euros. Para yo darlo así. Ahora mismo no podía dar 60 euros así. Entonces... Estaba yo preocupada, mi amor. Un, eh, eh, antes de ayer fue que me puse a hacer stock Y encontré el cargador mi amor, junto con, con el palo ese donde uno pone, donde uno pone la cámara. Que para que se quede así ahí. ahí no tengo que estar agarrando, mira. Y dije, gracias, señor, que yo encontré esa vaina. Porque ustedes supieron, ¿verdad? Este año, mi amor, hay que moverse. Porque si yo me muevo, mi amor, no se va a hacer nada. Entonces, ay, yo me siento como... Uy. La YouTuber. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es: Vamos a ir para el gimnasio. Luego, yo tengo que hacer un currículum. No, bueno. No. Pero esas son las dos cosas seguras que yo tengo que hacer hoy. O sea, que es obligatoriamente que yo haga eso hoy. Me voy a poner la ropa para ir para el gym. Y luego. Y luego hablar. Ay, yo me hice, mi amor. Yo fui al salón. ¡Ah! Pero yo cumplí 24 años Ay, yo tengo muchas cosas sin decirle Yo cumplí 24 años No hice video porque ustedes supieron, ¿verdad? Que no encontraba el cargador Para cargar la batería Yo cumplí 24 añitos Buenos días, ¿cómo amanecieron? Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Y con su espíritu, con su espíritu. Amén. Señores, pero miren. No, no, no, no, no, no pero esto es un engaño grande. Yo compré esta cartera, Salando lunch, en internet de Carla Legret. Carcafil, ¿no es? Carla Legris, Le Le Le yo sé pasé. No, <risa> sé Cal No sé lo que es, yo sé que es Carla. Y ¿Sabe? pensé que era una cartera para usarla de día. La ¿Me vi? La FIR. Le la FIR. La FIR. La fir, pues. la fir Cal Cal <risa> Carla, Carla Le Legris. Eso mismo de Carlo, de Carlo. O eso mismo de esa marca. Una cartera muy buena, en piel. Yo digo, bueno, déjame comprar ese modelo para usarlo de día. Señores, miren lo que me mandaron. <risa> Preso de muñeca, eso no puede ser Con razón no tenía ni modelo, no, pero es un abuso, eso no, no, eso no se hace No se puede jugar, señores, con el bolsillo de la gente todo lo vas a devolver? ¿Y, ¿Y lo caro que costó? ¿Cuánto costó? Y, ¿Más es, de 100 euros? Preso de muñeca, claro, eso vale más de 100 euros ¿Más de 100 euros? En piel eso no me lo esperaba. Es una marca. No sé, pero, yo sé, yo sé, pero es chiquita. Es chiquita, pero eso de muñeca. Eso yo me la comí, lo entré en un amor y no me sabía nada. ¿no? Me hice, déjame enseñar, unos huevitos tacochados. De Después de yo no sé cuánto tiempo de que el gimnasio, House by the lake, bought that. Abs to the brakes, drawback back. on my wrist, I'ma hit 'em with a drip, drip. They gon' pay the VIP to get a pic with me. I'm a star. Brand new keys to the car. I'm the boss and they can't handle the Got me so high, so addicted. Telling me I'm the only queen of his heart. Yes, I let you coast. star gotta do it, I'ma do the most. terminé, voy a jugar en la lota, mami, mami siempre se, se se ajunta, cada vez que yo voy a salir ella quiere siempre que yo vaya a hacerle algo, pero ahora voy a, a jugar en la lotería mami, ojalá y se saque un día, todos esos cuartos que ella pone, en esos juegos ojalá y se saque un día, que se lo merece una mujer trabajadora, que ha sido mamá y papá mamá y papá ha sido mami hoy yo estoy contenta de haber ido al gimnasio, eso me hizo sentir bien, sentirme bien conmigo misma y todo. Y primera vez que corro, señores, normalmente yo no corro mucho, de que, de que, uh, de que corre, que sí, o que no. Porque yo antes me sentía como pesada para estar corriendo, me sentía muy pesada. Y hoy, mi amor, yo corrí normal, como que si es mi rutina normal, como que si es mi rutina normal y me sentí bien, corrí un ching, corrí 10 minutos, así que, de que, oh, corrí 10 minutos y caminaba rápido. Lo hice 10 minutos también. Yo hice 20 minutos de cada vaina. No, ahora dura ahí adentro. Voy a jugar el loto a mami y nos vemos Merci beaucoup. Buen día a mamá. A mi Ese es el hombre donde mami juega la loto. Ella dice que la mamá vaya ahí porque ese hombre tiene vibra positiva. Que <risa> de nada. De nada. Y ella se saca <risa> como loca. Nos vemos cuando llegue a mi casa. Ay, yo tengo hambre. Me está dando hambre un ching. Yeah, yeah. Ah, ah. Mm. Mm. ma, ¿Cuánto me sabes ¿Cuánto? cuánto te sacaste? ¿Cuánto? Mil euros. Mentira. ¿Tú sabes? Mentira. ¿No de verdad? Mil euros más te sacaste. ¿Qué me sí. Mentira. Te sacaste mil euros más. Mentira. Y, y, y, y, y el, el, monsieur, el señor muy contento verdad? bien? verdad? No me con mil euros? ¿Que sí? ¿A ¿Dónde están? Tienes que ir a filmar allí para recogerlo ¿Cómo? Yo te dije que nos vamos a sacar al loto ahí Ahí que nos vamos a sacar al loto. Ya me voy a bañar Tengo que estar bella y preciosa porque yo soy yo Yo sí puedo, o sea Hello. Mucho, mucho más tarde. Más cocinó. Más nunca cocina. Mi mamá nunca cocina. Ajá, es que Yo tengo hambre. Y me apunté en un reto. Y empieza el lunes. El lunes. No, el 13 de febrero. Vamos a ver qué es lo que. Si no, voy a rebajar. Porque es, no es el cuerpo que sabe, soy yo la que sé. Ese cuerpo que tiene que rebajar. Miren. Eso no es mucho. Se ve así, con el salami que está arriba, no, no. Los voy a dejar, porque esta que está aquí tiene hambre, y no sé si vaya a hacer más cosas en el día de hoy, en verdad, ¿por qué? Por eso que yo nunca hago, porque yo nunca hago, ¿no? Nunca hago nada. aunque activarme, activarme. Y, y ahora que son las 3.45. Ah, yo tengo que hacer el trabajo de la escuela, ¿verdad? Mira, ya yo empiezo me estoy olvidando. Bien para hoy. Normal. Yo acabo de comer, tengo unas alturas. Tengo unas alturas. Ay, Dios mío, qué cosa soy. Y ahora tú vas a dormir. Chapa allá, cabezón. Chapa allá, San Femal. Mí, Chapa allá. A mí no me mandé así, oíste. No, que es altura, mi loco. ¿Ata? Que no me haga así en la cama. ¿Qué pasó? Que todo es Que jode. ¿Qué? Yo voy a, a dormir. No, me morita. Uh -huh. unos momentos después voy a salir voy a salir déjame enseñarle mi outfit eh, no hay mucha luz aquí o sea como que no está muy ayudándome me puse ahí abajo yo tengo esto me puse este, este abrigo tiene como una mariposa atrás, realmente. Una mariposa allá atrás, me puse este pantalón, que es de Berkshire, y me puse el hotel. Me gusta el flow, en verdad. venga mi querido amigo. ¿Cómo mira, mira lo que todo eso va a comer. Dos hamburguesas y una vaina de Frida, uno pollo. <risa> no, <oye. risa> y yo, mi amor, mira, yo no cogí ni hamburguesa ni nada. Cogí Ay, eso y agua. cuidado, fue, fue algo que cogí. ¿Cómo está, amigo? No, tiene que decir que lo que. ¿Qué o ¿Qué lo que? ¿Qué quiero? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que, amigo? Hola. Tú hemos oído a los ah. En la vlog, la vlog a tu YouTube. <risa> Pues, <risa> you Él no sabe ni lo que él está diciendo, en verdad, porque él no habla inglés. Habla jefos. Vamos, ni va. Me voy ya para mi casa. Eh. Le dejo el blog aquí, suscríbanse, denle like, activen la campanita, y yo te deseo, nos vemos en un próximo vlog. Dile adiós, dile bye, no amo. ¿Qué diablo lo que está diciendo este tipo? ¿Cómo se diablo? Fue no diablo.